Gracias a Francis, gracias a Carolina, al equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, para el día de hoy, eh, quiero mostrar esta fotografía, quiero iniciar con algo positivo. Esta eh, fotografía que ha compartido con nosotros eh, el artista Delio García, a quien eh, eh, yo quiero destacar, señores. Miren, lo que San Francisco tiene y que no promueve, lo que San Francisco tiene y no promueve, es impresionante. Miren eso. Esa obra está eh, eh, concursando en la... Ven, déjame ver. Es la versión 29 de la Bienal de Artes. Es la, el concurso más importante que se lleva a cabo en, en relativo al arte. Viene siendo como, como el, el equivalente a los Oscars en cine. Y esta obra está participando de Delio García Franco Macorizano. Se llama Corazón Partido. Es una maravilla. Usted, Lo que usted ve ahí es un tronco de acacia. Eh, déjenmelo full pantalla para que la gente lo pueda. Eh, es un tronco de acacia, pero que sale de algo que estaba eh, tirado. Es decir, que ese tronco no se preparó fue así. Fue cortado previo. No decir, fue cortado así, sino que él fue a un aserradero, vio ese tronco, que ya que no servía, porque ese esa, eso que tiene esa ondulación, podríamos decirle. Es natural. Eh, es natural, y entonces provocaba que no le sirviera para madera, y entonces lo tiraron, él, es muy profundo que esa... es un artista del reciclaje, lo busca, y de eso creó esa obra de arte, señores, que está participando en la Bienal de Artes? una maravilla, mira, que San eso Francisco, es una defensa, y grito a, al medio ambiente, que primero. San Francisco debería promover, Sí. ¿Mm? así que felicidades a Delio García, yo quedé impactado cuando la vi, y quise traerle al programa para que la gente disfrute de lo bueno que tenemos en San Francisco de Macorís pero que lamentablemente lamentablemente, nosotros como, como municipio no promovemos y que nosotros estamos trabajando en unos proyectos precisamente para destacar lo bueno de este pueblo, cosa que el ayuntamiento no hace, pero no, bien por otro lado hoy a las 6 de la tarde hay una reunión en Naranjo Dulce en San Francisco de Macorís por un inconveniente eh, hay una situación ahí con una mina que se pretende explotar con una buena intención. Hay que aclararlo, ¿verdad? Se quiere arreglar el camino de vertedero, pero eh, eh, se pretende sacar unos 2.500 metros de, de material para arreglar el camino de vertedero. No obstante, no obstante, eh, la, los comunitarios, una gran parte de los, comunitarios, de los comunitarios se oponen ante la situación. Eso está en la comunidad la vereda de Naranjo Dulce. Eh, Póngalo full pantalla, que la gente lo vea. Y... Yo, honestamente, independientemente de la buena intención, que hay que buscar una solución a eso, ¿verdad? Pero con esa mina yo no estoy de acuerdo. Con esa mina yo no estoy de acuerdo que se explote por la altura y por lo que representa. Ahora bien, yo no soy experto medioambiental. Es bueno que los expertos medioambientales hagan un levantamiento ahí y con relación a la cantidad de metros que se pretende sacar, que sean ellos los que opinen. ¿Mm? Así que... Eh, vamos a ver qué se da en esa reunión, es posible que yo participe. Si mal no recuerdo, eso es una cantera, porque es de, es de roca, uh -huh. no es de río. Pero cuando, pero eh, te sirve para el ordenamiento de las nubes. Por ejemplo, por debajo de eso van unas venas de agua que salen más abajo. Nosotros hicimos un trabajo de investigación con respecto. Vamos a ver qué, qué resulta de esa reunión. Pero ahora y mismo qué están dicen. haciendo ese trabajo. Es no, ahora no, no. Eso, eso es una imagen de archivo. Hay que okay. decirlo, eso no es una imagen de archivo. Miren... Cambiando ya de tema, porque esto lo vamos a esperar a la reunión. Miren, yo voy a leer aquí la carta de Miran Germán, la aclaración de Miran Germán, para que ustedes me ayuden aquí. Y luego le tengo nueve preguntas a la procuradora Miran Germán. Dice esta aclaración, publicada antes de ayer, eh, bueno, el lunes, que fue el día que se hicieron los allanamientos en hora de la noche. Dice la procuradora Miran Germán, en mi calidad de procuradora general de la República, y frente a mi equipo de trabajo, he fijado con claridad mi postura sobre las denominadas aletas migratorias en la forma en que han venido siendo utilizadas en la historia reciente de la institución, al considerarlas reales impedimentos de salida en violación al debido proceso, en cuanto se pretendiese instrumentar únicamente con la supuesta finalidad de tener conocimiento de los movimientos migratorios de personas bajo investigación. En ese sentido, lea conmigo por favor, instruí que todas fuesen levantadas o dejadas sin efecto, para lo cual compartí mi parecer con el director de migración quien estuvo de acuerdo. Justo al día siguiente, y póngale atención a esto, justo al día siguiente de haber tomado esa decisión, recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial, presentes además a requerimiento mío, estuvo el director de migración y los titulares del PETCA, es decir, Wilson Camacho, y la dirección de persecución, es decir, Jenny Berenice. En esa reunión reiteré que las alertas, que a fin de cuentas venían en un real impedimento, estaban eliminadas, lea conmigo, que no eran posibles en nuestra legislación actual. Solo secundó mi criterio el director de migración en ese momento. Es decir, que ni Wilson Camacho ni Jenny Berenice estuvieron de acuerdo. Le expresé claro que el proceder mencionado eh, antes de impedimentos de salida, colocado administrativamente, solo era posible si la, ley, si la ley fuera modificada en este aspecto. El jueves me entero por los medios que el señor Jean Alain Rodríguez le fue impedida la salida del país en unas condiciones que resultan más que confusas, porque tengo entendido que había abordado un vuelo Luego de haber pasado los controles migratorios este lugar, el avión retorna al aeropuerto debido a un desperfecto técnico, supuesto, ¿verdad? Y cuando el señor Rodríguez intenta abordar otro avión, le fue impedido, aún habiendo sido ordenado el levantamiento de las alertas por demás ilegales y, y no teniendo el señor Rodríguez impedimento de salida, ordenado por un juez. Haciendo averiguaciones a lo interno de la Procuraduría, hemos procedido a tomar las medidas del lugar para que esta situación no se repita, incluyendo aspectos disciplinarios. Es el interés de quien dirige este Ministerio Público que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todos los ciudadanos, sin importar quién sea. Este interés está por encima de la valoración que en términos éticos nos merezca el eventual beneficiario. Y por último, no pretendo participar en investigaciones ni decisión que involucra al la señor Alain, eh, Jean Alain Rodríguez, no quiero dar lugar a que se quiera atribuir alguna malquerencia con el indicado señor. He hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien el caso aquello de que no hablo de venganza ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Por último, deseo que conste si alguna vez el señor Jean Alain tiene algún proceso en esta jurisdicción, me apartaré de él de manera legal con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desafectos. Firma de puño y letra Miran Germán Brito y ahí lo sella. Y ahora vienen las preguntas a Miran Germán. Pregunta número uno. ¿Me queda qué tiempo, muchachos? Vamos a ver. Pregunta número uno para Miran Germán. Denme 30 segundos, regálamelo, por favor. ¿Cuándo fueron dejadas sin efectos las alertas que devienen en impedimento de salidas y que, por tanto, son ilegales? ¿Cuándo? Segunda pregunta, ¿quién solicitó la reunión al día siguiente de usted haber ordenado que se dejaran sin efecto esas alertas migratorias que devienen en impedimento de salida y que por tanto son ilegales? Tercera pregunta, ¿quiénes son esos dos funcionarios que usted dice que no son del área judicial y que la visitaron? ¿De qué área son esos dos funcionarios que la visitaron? ¿Son del Poder Legislativo o son del Poder Ejecutivo? ¿Qué se trató en dicha reunión, verdad? Además de que usted hace referencia de que se habló de las alertas, ¿qué se trató en dicha reunión? Pregunta número 6. ¿qué le pidieron esos dos funcionarios, doña Miriam? Pregunta número 7. ¿quién o quiénes violaron la orden que dejaba sin efecto las, alerta, las alertas migratorias y que devienen en impedimentos de, de, de salida ilegales? ¿Quiénes? Luego de la visita de esos funcionarios, eh, bueno, la número 8, ¿qué medidas disciplinarias se aplicarán o se aplicaron a quienes desobedecieron esa orden? Y la número 9, y es la más importante, luego de la visita de esos dos funcionarios que no son del área judicial, doña Miriam, y que usted no quiso revelar los nombres, ni, de, ni a qué poder pertenecen, pero sí dijo que son funcionarios. Luego de esa importante visita, doña Miriam, ¿es el Ministerio Público realmente independiente? Con esto termino. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas ya, ya. gracias, Yerjan. Entonces, ¿qué nos tienen los amables televidentes del WhatsApp? Ahí está, vamos entonces, muchachos, rapidito a seguir con Franmi Rodríguez de Caperusa 2, que dice saludos en la Caperusa.